Todos conocemos la historia de José, que por circunstancias de la vida terminó en una cárcel, lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejos de todo lo que pudiera conocer. Ahora, ¿qué podemos decir? Que fue por culpa de él. ¿Cuál actitud debió tomar o qué debió hacer? Yo considero que a pesar de todo lo que le pudo pasar a José, él nunca olvidó sus ideales y sus principios. Él siguió creyendo en Dios, creyendo en las promesas que le había hecho y nunca olvidó que... Fue puesto donde estaba para convertirse en un momento rey, en un gobernador. Las situaciones no deben cambiarte, no debe por qué pensar, por tal situación por la que estoy pasando tengo que comportarme de tal manera. No, como se escucha por ahí la misma es agua que endurece el huevo, hablando a la papa. Entonces, no importa por qué cosas está pasando, sino que mantengas tu fe, tus convicciones y tus ideales. Al fin y al cabo, tu fe en Dios te dará confianza para soportar todas esas cosas. Entonces tu sentimiento, tu actitud no dependa de la cosa que te rodea. Tú eres como eres por lo que eres dentro, no por lo que te aprieta desde afuera.